Bueno, yo me presento, soy Sara, trabajo en el área de formación e investigación de SOLI, de Solidaridad Internacional Andalucía. Y, y bueno, eh, os doy a todas y a todos la bienvenida eh, a esta sesión para, bueno, para, para charlar un rato eh, sobre los mitos de la modernidad capitalista. ¿no? Bueno, en primer lugar, para averiguar qué son no sé, porque igual hay gente que, que no tiene muy claro en qué consiste este, este, este concepto, eh, cuáles están más presentes en nuestras lógicas y prácticas y de qué forma nos afectan. Eh, entonces, para ello contamos hoy con, con dos personas, eh, que son Carlos de Castro y Vicente Manzano, dos personas que han colaborado eh, en un proyecto... Eh, ...de investigación que da como resultado la huella mitológica... ...de lo cual os hablaremos un poquito más tarde. Eh, yo voy a presentar en primer lugar a Carlos de Castro... ...porque él tiene un poquillo de prisa, va a hablar el primero. vale eh, Y aprovecho ya, antes de presentarlo, yo os digo que... que ...si os surgen dudas y, ten, y queréis luego hacerle alguna pregunta... ...que os la anotéis, la apuntéis... ...y cuando él acabe de, de, de su intervención... Eh, se las lanzamos, de acuerdo, de, de esta forma aprovechamos un poquito más su tiempo eh, Bueno, pues Carlos es amigo de la casa, de eso él ya ha participado en varios proyectos con nosotras de investigación como este y de formación eh, eh, colaborando para pues, crear contenidos eh, formativos y así él es doctor en física, trabaja en la Universidad de Valladolid eh, también participa en algunos grupos de investigación pues relacionados con temas de, bueno, los límites de crecimiento, de, de, de energía y, bueno, lo estoy diciendo así de cabeza, entonces <ríe> seguro que no, no atino mucho. Pero él también lleva una, eh, tiene una, labor, una labor de divulgación muy potente en cuestiones que nos interesan aquí, no sobre, bueno, tema de colapso, tema de mitos, eh, cómo hemos llegado hasta aquí. Entonces, bueno, yo sin más le, voy a, le paso ya el micro y que él nos cuente un poco. La, la, el papel un poco de Carlos hoy es que nos aterrice de qué, qué, qué, qué es esto de mitos, qué son estos mitos de la modernidad ¿no? y, y de qué forma nos afectan. Esta es un poco la, la propuesta que le hemos hecho. Así que bueno, Carlos, todo tuyo. Muchas gracias. Gracias, Sara. Eh, voy, a ir, voy a compartir pantalla para para presentarlos así a modo PowerPoint, y espero que no haya problemas. A ver, supongo que se ve. Vale. Bueno, eh, me, me, me toca en unos pocos minutos eh, tratar de una cosa muy extensa, que es la reflexión sobre sobre esto de los mitos que nos limitan. El título está, está, está muy bien. ¿Qué, ¿Qué son los mitos y demás? Vamos a comenzar eh, un poco, bueno, más o menos lo, lo, lo intuimos todos cuando hablamos de mitos, pero sí que hay, hay que distinguir algo importante, porque en nuestra, en nuestra civilización tendemos a, eh, a identificar mito como falso. no Eso es un mito, solemos decir. Eh, no necesariamente es otra cosa, eh, aunque... Muchos de los mitos son falsos, pero, pero no, no ese es el sentido que, que, que tiene inicialmente, por lo menos. Los mitos son relatos, historias formas de entender el mundo. Muchas veces se puede identificar con, con las, la, la, las narrativas que, que, que van generando esa cosmovisión que compartimos en una comunidad. ¿no? Y, y de alguna forma suelen, suelen ser creencias centrales que se comparten de forma inconsciente, eh, en la mayoría de las ocasiones por, por, por parte de una comunidad una sociedad, una cultura, etc. Eh, los mitos lo que tratan de res responder muchas veces es a preguntas exist existenciales en los clásicos de la filosofía ¿no? ¿quiénes somos? ¿cómo tenemos que comportarnos? ¿de dónde venimos? Etc. ¿No? y, y, y lo, lo, quizás lo más importante de ellos es que apelan a aspectos que no son solamente racionales es decir, que precisamente el juego que hacen eh, y su importancia deriva de que no apela solo a la razón, sino de, también a, a las cuestiones emocionales y, y, y morales. ¿no? Y, de, y su utilidad, eh, en principio, es para mantener la comunidad, es decir, para mantener eh, como, como un pegamento de la, de la propia comunidad o, y, es, y o, eh, como aspecto discutible, eh, o, o, o que puede ser ne negativo si la sociedad no, no genera desigualdades o injusticias eh, también ayuda a mantener el status quo ¿no? es decir, que, que, la, que la, el poder, por ejemplo, eh, pueda mantenerse, etc. La, la estructura so social se, se mantenga, sea positiva o negativa y, y, y van evolucionando, es decir, a lo largo de la historia no compartimos la misma civilización, si uno se retrotrae, en nuestro caso a los griegos, no compartimos exactamente los, los, los, la misma cosmovisión del mundo, las mismas narrativas, eh, y evoluciona. Pero de los que más voy a eh, más hablar, eh, esa evolución es lentísima, ¿no? es casi como la, la propia biología, ¿no? que uno deriva en, miles, en millones de años, bueno pues en el caso humanos tienen que pasar muchas generaciones, porque tienen mucha inercia y mucha fuerza precisamente estos mitos. De tal forma que en alguna ocasión pueden convertirse en algo disfuncional, ya no servir para mantener la comunidad porque se generan unos, unos, unos procesos que dificultan precisamente el mantenimiento de la, de, de la comunidad o porque está evolucionando la propia comunidad. ¿no? Y, y eso es un poco lo que, lo que vamos a ver. Entonces, ¿cuáles, cuáles serían nuestras, nuestras raíces míticas? Es decir, ¿de dónde, de dónde sale esto? Bueno, estos, estos mitos, los fundantes, los raíz, eh, derivan de, de, de muy antiguo. ¿no? De, podríamos decir que nuestra cultura, eh, en nuestras culturas ya, con nuestra propia civilización, porque prácticamente tenemos una misma civilización con matices distintos, en geografías distintas, para la mayoría de la, de la, de la humanidad, Derivan de, empiezan sobre todo con, con los mitos griegos, con, con los propios griegos. Pero eh, cuando hablamos ya de, de la modernidad, estaríamos hablando de, eh, de más reciente, donde se refuerzan precisamente los mitos de los que vamos a hablar. Entonces, parto de una serie de frases, de personajes históricos. Eh, que van a influir muchísimo, eh, son, son frases que ellos han dicho que han escrito y que de alguna forma determinan eh, en buena medida cuál es la cosmovisión y cómo, cómo tendemos a comportarnos. Eh, el, la primera frase es, es, es, se refiere al dios arquitecto, que de alguna forma se dirigía a cada hombre, esto es de una carta, en la que escribe, tú no, no tendrás límites, te colocaré en el centro del universo de manera que sea, que sea más fácil dominar a tus alrededores, de tal manera que podrás transformarte a ti mismo en lo que desees. Esto lo dijo Pico de la Mirándola, y de hecho esta carta, la carta que escribe, eh, trata de dignificar al ser humano, eh, ese es el aspecto positivo, pero trae consigo esta, estas ideas ¿no? de, de centralidad. Y, y muchos autores de la historia dicen que el renacimiento empieza aquí, ¿no? que es un, un punto clave en lo que llamamos Renacimiento, que dará pues, paso precisamente a, a, a la, la modernidad, el, el Renacimiento Europeo. Eh, otra frase también muy, muy llamativa es mide, mide lo que sea mensurable y haz mensurable lo que no lo sea. ¿no? La, la, el tratar de, de alguna forma todo de, de pasarlo por lo cuantitativo, por lo matemático, por lo, por lo científico, eh, eh, medido, ¿no? Claro, cuando dice, haz mensurable lo que no lo sea, el amor no es mensurable, pues hay que intentarlo. ¿no? Así, ¿no? Y esto lo dijo Galileo Galilei, el que inicia de alguna forma eh, pues la ciencia como, como hoy la entendemos en, en Occidente. ¿no? Debemos hacer lo posible por establecer y extender el poder y dominio de la raza humana sobre el universo, no se conformaba con la Tierra la propia ciencia es poder. Esto es Francis Bacon, que va a tener una influencia brutal en lo que luego va a derivar en, en, en Inglaterra, la revolución industrial. Eh, y bueno, pues eso está hablando de, de que tenemos no solamente la posibilidad, sino el deber de, de, de dominar eh, como seres humanos el universo. Y de forma parecida, eh, René Descartes, de K. Dirá, he descrito a la Tierra y el universo entero a la manera de una máquina y la nueva ciencia teórica y práctica servirá para hacernos señores y poseedores de la naturaleza. De alguna forma, este, este, esto viene prácticamente, sobre todo las, las, las tres últimas, ¿no? el pico de la mirándola es el comienzo, eh, pero ya en el siglo XVI-XVII, cuando empieza, hablamos de la, de la, la modernidad, eh, eh, Empieza con, con mucha fuerza estas, esto que se convierte en esa cosmovisión y, y, y las narrativas y los mitos van a, van a girar en torno a, a este tipo de pensamientos. Hay otros, obviamente, y no voy a, voy a centrarme en los que eh, probablemente más estén influyendo a los problemas que hoy tenemos, ¿no? el, el, la, la, la disonancia que tenemos entre este tipo de mitos y la, la realidad que estamos experimentando, pues eso, los límites del crecimiento, el, el posible colapso de la civilización, cambio climático, todos estos problemas, etc. Tendríamos, tendríamos tres, tres bloques que están en interacción, que derivan, si, si, si os seguís fijando en, en, las, en, las, en las frases, los podéis ver muy bien. ¿no? El antropocentrismo individualista, de alguna forma esa idea de, de que el hombre es el centro de todo, además es, es, es, es, es lo que podríamos llamar el mito de, del individuo, ¿no? el, el, es, se centra no en la comunidad, no, no en, en, el, en la humanidad, no en el Homo sapiens, sino que no solamente es el Homo sapiens especial, sino que yo me dirijo, nos dirigimos a, al individualismo. ¿No? Esto indica bueno, pues eso, los derechos individuales de las personas, nacerán también de esto, no todo es necesariamente eh, tiene, tiene aspectos eh, negativos, ¿no? pero, pero está ahí. ¿no? El, el que todo lo filtramos de alguna forma presuponemos que el mundo está, está implícita o explícitamente hecho para, para nosotros, además eh, de, eh, con un enfoque individualista. Luego está el, el, esa idea de, de poder y de dominio. ¿no? De, de, hacemos una dicotomía, claramente en, en Descartes eh, es, es el, el exponente ¿no? y con toda su influencia, ¿no? el cartesianismo, de separar al ser humano eh, por, porque tiene ese espíritu, ese alma, etcétera, del resto de la naturaleza. Es una forma de dignificar al ser humano, pero no se limitan a ello, sino que eh, esa dicotomía que se abre de separación con la naturaleza, con Gaia, con la biosfera, con el conjunto de la vida en, en el planeta, eh, esa separación es con voluntad de dominio eh, y queda muy, muy claramente reflejado. Es decir, no importa eh, estrujar porque después de todo eso que, eso que nos rodea, aunque esté vivo, es, es una máquina, ¿no? así lo dice también. Eh, y, más. y es la ciencia-tecnología la que nos va a permitir precisamente... Eh, ejercer ese poder, ¿no? ese, ese poder y dominio y satisfacer esas necesidades de individualistas y, y antropocéntricas. ¿no? Y entonces te, terminamos cayendo, claro, en excesos. ¿no? El, el, al final esa centralidad, pues he puesto a, a Homer Simpson, eh, ese estrujamiento de, de la naturaleza y ese progreso tecnocientífico que no sabemos muy bien a dónde, dónde nos lleva, pero, pero lleva a... a bueno, pues a creer que podemos eh, si, si no dominar el universo lo harán nuestros, nuestros descendientes vía inteligencia artificial o máquinas la imagen esta que, que, que os he puesto de o que obviamente nos recuerda a al mito de la creación ¿no? de, de Adán ¿no? en la capilla Sistina eh, si tecleáis en inglés en Google eh, futuro tecnológico eh, la, las primeras páginas o las primeras imágenes en imagen, y buscáis imágenes, esta es la más repetida. Es decir, esta escena de, con distintas imágenes, la más repetida, es decir, que, que de alguna forma se está convirtiendo también en un mito de que somos capaces de hacer el papel de Dios y que nuestros, nuestra imagen y semejanza serán las máquinas, los robots, la inteligencia artificial y demás. Bien. Este conjunto además se refuerza, quiero decir que, que, que todo esto, eh, de, de alguna forma de hecho hay, hay, más, ¿no? hay más, más mitos de los que de hecho vais a hablar, eh, el, se, se, lo, lo, quizás lo más importante es que nuestra civilización, nuestra cultura, otras culturas han tenido algunos de estos mitos, eh, han compartido eh, eh, algunos de estos, de esta forma de entender eh, nuestra relación con el mundo, pero... Como, como nuestra civilización y con tanto refuerzo en, en, en, aquí, no, probablemente no haya habido nunca ninguna. ¿no? Y, y ha triunfado en el sentido de que efectivamente, a partir de la revolución industrial, la tecnología eh, pues, pues, se desarrolla de una forma eh, espectacular ¿no? y, y en ese sentido, eh, a, a su vez, asentaba la, la propia realidad que se iba viviendo, iba asentando, el que, la confianza en estos, en estos mitos ¿no? por lo menos hasta el siglo XX de hecho se han seguido reforzando hasta bien entrado el siglo XX en los años 60 del siglo pasado estaba súper reforzado esto e incluso más adelante y ahora pues, pues se sigue discutiendo ¿no? a lo mejor ha habido, empieza a discutirse esto pero se siguen por parte de, de gente con gente muy poderosa y mítica ya eh, se siguen reforzando. Y de aquí derivan, o sea, no, no son los únicos, pues eso, esa, esa idea de antropocentrismo y de individualismo lleva a otro tipo de mitos que, que en su momento también se, se discutió en este, en, en este trabajo que, que, os, que, que os estamos presentando, eh, pues eso, ese consumismo, esa, esa idea de la competencia como, como característica de la naturaleza y también de, de los seres humanos, eh, la supervivencia de los ricos, ¿no? la idea de que ese individuo, el, el, el, ese individuo que, que tiene éxito en, en, en la riqueza pues se lo merece pues, porque la naturaleza funciona así, eh, en, en esa idea de darwinista ¿no? de, de supervivencia de los más aptos. ¿no? Entonces los ricos cogerán eso, más el, esa idea de, de excelencia del trabajo, del mérito a, a través del trabajo, pues generará precisamente... Eh, pues, ciertas ideas relacionadas con ese individualismo antropocéntrico. ¿no? Y todo lo pasamos por, por ese centro. ¿no? Cuando hablamos de consumismo, de competencia, pues los efectos colaterales que pueda tener, por ejemplo, sobre el resto de seres vivos, pues, carecen de importancia. Y carecen de importancia pues, que, porque nos hemos separado, eh, eh, nos hemos separado y, y, y, y, y con voluntad de dominio. ¿no? En, en, en los mitos de la modernidad aparecen muchas dicotomías y esas dicotomías siempre... Eh, eh, las hacemos con voluntad de dominio es decir, o que, o que una está por encima de la otra ¿no? Entonces es un refuerzo porque el, el, la, el, el machismo de alguna forma eh, es, es, es algo mucho más antiguo eh, y, y, y se ha convertido también en una forma de, de, de entender el mundo por, parte, por una parte de, de, de muchas culturas y la nuestra, pero es eso forma parte de esas ideas de, de, de hacer una dicotomía hombre-mujer eh, Razón-emoción, hombre-naturaleza, eh, eh, y, y conforme vaya avanzando, pues el, el blanco frente al negro, el blanco anglosajón frente al resto, ¿no? y porque son los triunfadores, el mundo inglés y luego estadounidense, de esa revolución industrial, ¿no? y los que van a imponer a través del colonialismo, eh, el último colonialismo será sobre todo inglés, ¿no? Y de alguna forma van imponiendo en esas dicotonomías, nos inventamos la idea de raza biológica para, para excusar ciertas acciones y demás eh, que siguen, siguen impregnando eh, el presente. ¿no? Aunque muchas de estas obviamente estén discutidas ¿no? y, y demás, pero sabemos que, que, que cuando hablamos por ejemplo de micromachismos, etc., que no lo tenemos perfectamente incorporado. Y luego el progreso tecnocientífico, pues eso, eh, vamos a hacer revolución la revolución industrial, de hecho, digamos hasta qué punto se convierte en mito cuando los propios historiadores eh, hablan de las grandes, cuando hablan de los momentos históricos con mayúscula, hablan de la revolución agrícola, que es una forma de tecnológica, y la revolución industrial, ¿no? otra forma tecnológica. Y luego, bueno, pues lo demás son casi eh, anécdotas frente a estas grandes mayúsculas, y ahora aspiramos por esto del de progreso, a que estemos, eh, llevamos un montón de décadas diciendo, no, ya estamos en posindustrial, en realidad no, no estamos, no hemos hecho ninguna otra eh, revolución tecnológica que, que merezca eh, un nombre tan en mayúscula. ¿no? Pero bueno, pues no, el mito de progreso sí que está ahí fuerte. fuerte ¿no? El propio progreso económico, ¿no? eh, como, como algo que es necesario, y progreso identificado en este caso con crecimiento, eh, la centralidad de lo europeo, del anglosajén, la, la, la idea de, de que como hemos mecanizado todo, ¿no? como nos hemos separado de Gaia y la biosfera, eh, todo son, se puede explicar desde la ciencia como si fueran mecanismos, como lo cosificamos todo eh, y lo reducimos todo, esto forma parte también de, de, de, de los paradigmas que decimos en ciencia, pues... Al final, pues son las relaciones que establecemos con, con la naturaleza, están muy sesgadas cuando, cuando todo esto eh, funciona en, en su conjunto y, en, y entre nosotros mismos, ¿no? entre seres humanos. Lo curioso es que la propia ciencia, y por eso digo, hablo de paradojas de la ciencia, la propia ciencia... Eh, desmonta o, o, o debería de haber, haber conseguido desmontar estos, estos mitos por, por no tener, precisamente por no ser muy, muy, muy sostenibles desde el punto de vista racional. ¿no? Y el que se conserven aún indica eso, que, que, que van más, mucho más allá de, de, de la razón. ¿A qué me refiero? Bueno, pues a, a los clásicos. ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto ese antropocentrismo individualista tiene, tiene, tiene sentido o vigencia cuando desde Copérnico en nuestra modernidad, hasta el conocimiento que hemos ido acumulando, sobre todo en el siglo XX, somos conscientes, ¿no? Todos sabemos, todos sabemos que hay cientos de miles de millones de estrellas en cada cientos de miles, en cientos de, miles de millones de galaxias, el universo es inmenso. ¿no? Y eso, eso no, no ha empequeñecido o empañado de alguna forma, eh, ese antropocentrismo individualista, ¿no? Y dices, bueno, si somos una mota en el espacio eh, y en el tiempo, ¿no? porque Homo sapiens tiene 300.000 300 mil años eh, escasos, y, y estamos hablando de 13.000 millones de años y un futuro inmenso. ¿no? Claro, ¿cómo responde eh, ante esto que podría romper eh, el sistema? Bueno, pues ya dominaremos ese un, un, un universo si hace falta. Aún no hemos salido de la Tierra, pero bueno, ya Elon Musk nos promete conquistar Marte ¿no? eh, con la tecnociencia. ¿no? Y, y de hecho siempre ha circulado esa, esa conquista en mil películas ¿no? eh, de, de, las, de la galaxia por humanos o, o, o seres parecidos a humanos. ¿no? Y luego los, la propia tecnología es la que, y la ciencia es la que nos ha permitido saber que vivimos en una mota en el universo. Entonces eso también muchos dirán que eso no es es decir, que, que, que los otros mitos eh, apoyan cuando uno se puede debilitar para seguir reforzándonos. Luego, por ejemplo, en, en las cuestiones de la vida, no, no, nos, ha, no nos ha bastado eh, la Mark, Darwin, Margulis, y Margulis sobre todo, porque Darwin eh, precisamente va a terminar como se le interpreta, reforzando eh, todos estos mitos, a pesar de, quizás a pesar de él mismo, pues eso, que todos somos... Todos los seres vivos somos primos hermanos ¿no? y además cada vez más, porque al final eh, vamos sabiendo que necesitamos a nuestras propias bacterias eh, para, para poder vivir, que, que, que las relaciones ecológicas son imprescindibles, es decir, que no somos tan, tan poderosos, seguimos siendo interdependientes, no deja de ser un sueño eh, eh, del que estamos lejísimos de, de cumplir que los seres humanos nos podamos realmente separar de, de Gaia. ¿no? Ante esto es igual, porque es que la, las interpretaciones que se hacen de la evolución biológica es que somos los últimos, los más guays, los, los más especiales. Eh, eh, mirad cualquier imagen del árbol de la vida de evolutivo y veréis que en la mayoría de las veces aparece el ser humano arriba, ¿no? como si hubiera un arriba o un abajo. Y, y luego esa idea de que sobreviven los mejores eh, sigue estando estandarizada en la biología, que se extrapola luego, o se excusa en eso, mucha, mucha de, de, de, de actuación en, en, en nuestros ámbitos sociales, humanos. Y luego pues la idea de la genética como una tecnología y que nos podemos mejorar incluso. ¿no? Es decir, que aunque seamos eh, primos hermanos, nos podemos, gracias a la tecnología y la ciencia, pues eso, toda la, la, la genética que nos va a hacer superhumanos, ¿no? gracias a todo esto, pues que el, el individuo sea un superhéroe, ¿no? un, ser, un superhumano a través de la genética, por ejemplo, o, como veremos ahora, del propio, de la propia ciencia. ¿no? Y, y, y, y podríamos haber roto también eh, eh, esta idea del progreso tecnocientífico, de ese, de ese mito de la razón, eh, una vez que la, la, la, la psicología... Pues termina una y otra vez diciendo, mira, eh, los humanos eh, tenemos una parte de razón, pero la mayor parte del tiempo no nos movemos por la racionalidad, sino que nos movemos por emociones, por y, y hay otros aspectos como el aspecto espiritual que están ahí, ¿no? que al menos la, esa necesidad que, que ten, ten, tenemos de eh, explicar por qué es y para qué es más allá de, de lo mecánico. ¿no? Eh, y además eso, que, que, que la propia ciencia ha demostrado que, que la razón es impotente para, para controlarlo todo, porque no podemos conocerlo todo. Y, eh, la cuántica, la relatividad, la teoría del caos, hay un montón de, de ciencia al margen de la psicología. La psicología nos dice que no somos solo razón y los avances científicos nos dicen nos está vedado parte del conocimiento y por lo tanto parte del control. ¿no? Porque la idea del control y eh, del dominio Partía de, de tener un, un conocimiento eh, pleno. Esto se, se nos veda, y en, pero en vez de intentar eh, asumirlo, eh, como el, los mitos se siguen resistiendo, y al, y al final, pues eso, están las promesas de la inteligencia artificial. Eh, cada vez más personas eh, que asumen. Eh, que, que asumen que, bueno pues si las, como, como somos una especie de máquinas complejas, si nos superan nuestras propias máquinas, eh, en ese acto de creación ya no es Dios encima de Adán eh, sino que están en, en igualdad de condiciones, y si nos superan, pues, pues mejor, será, será lo que es el destino del universo, ¿no? que, que aparezca una inteligencia. O integrarnos nosotros, ¿no? nuestra mente, esos sueños que también tienen algunos, ¿no? de inmortalidad, muy propia de ese antropocentrismo individualista yo quiero ser ya que soy rico, quiero ser inmortal entonces intentar que mi mente vaya a la máquina ¿no? y, que, y sea y, y yo ser eterno ¿no? al menos la mente no, y no deja de ser eh, reforzado por todos por, por, ese, por, por todo este conjunto ¿no? todo esto todo esto eh, a pesar de la propia ciencia han sido capaces de, de resistirse, Uh, y, y seguimos seguimos con, con todos los, los problemas que nos está generando esto, ¿no? de que nos enfrentamos a los, a los problemas humanos y a los problemas sobre todo con la naturaleza desde unas perspectivas cosificadoras, dominadoras, etcétera Que al final pues, nos van a rebotar, nos están rebotando. Cambio climático, nadie pretende eh, o casi nadie pretende generar un cambio climático para, para destruirnos. Pero nos da un poco igual porque pretendemos pensar que podemos controlarlo técnicamente, etcétera, etcétera. ¿no? Un poco vuelven a activarse todo este tipo de, de cuestiones. Y las soluciones que buscamos siempre están eh, ante los problemas metidas dentro de, de este conjunto de mitos. Y, y, y, y no las encontramos, claro, no las encontramos. Porque no es un no no buen enfoque, ni siquiera racionalmente, porque la ciencia está, está desmontándolo, ¿no? o debería de estar y ya termino. Eh, de alguna forma, si, si, si, si siguiéramos avanzando en, en, algún, alguna, en, en esas ideas de, bueno, hemos ido avanzando en, en conocer qué es, qué es la biosfera, cómo funcionan los seres vivos, esa interdependencia, esa, esa, esa maravilla, desde el, no solamente desde el punto de vista emocional, sino desde el punto de vista racional, que es el conjunto de la vida... Eh, pues eso, al final uno empieza a preguntarse y a romper este tipo de mistos quizás, eh, eh, pues eso, al final la pregunta que nos podemos hacer, no estaremos funcionando, si, si vemos la biosfera como un, como un ser vivo, eh, no estaremos funcionando como un cáncer ¿no? eh, en nuestra civilización, no digo los seres humanos, sino lo que hemos creado ¿no? eh, recientemente, unos con más culpa que otros obviamente. O, o si entendiéramos que no, no todo es competencia, sino que en la naturaleza hemos, hemos ignorado, en parte por estos sesgos que nos han creado, eh, estos mitos, eh, hemos tendido a, a no querer ver la cooperación y sin embargo, bueno, pues al final está surgiendo como, como algo, algo muy potente ¿no? en, en, y demás. ¿no? Y a pesar de esa ceguera, pues, pues al final resulta que somos quizás más cooperativos que competitivos, ¿no? O, o, la, o la idea esa de que, y que la, la, la razón también nos puede ayudar a, a, a, a cuando, si, rom, si consiguiéramos romper un poco todo esto, eh, a equilibrarnos otra vez. ¿no? a equilibrarnos Porque todo esto al final también a, a los seres individualistas eh, les está rompiendo eh, las contradicciones que, que, que observan entre la emoción, la, espir la parte espiritual, emocional. Y la parte racional que aparentemente no casa con, con, con, con todo esto. Y, y al final, bueno, pues a lo mejor resulta que, que vivimos en un, en un sistema, eh, una agalla que, que, que, que nos supera en muchos aspectos. ¿no? Y entonces, de, de nuevo, otra vez, intentar recuperar una humildad que, que existía en, antes de la modernidad. ¿no? Eh, una cierta humildad a la hora de, de relacionarnos entre nosotros y, y, y, con, y con, la, con la propia biosfera. ¿no? Y, y, y dignificarnos no a través de migrar, sino a través de dignificar todo, ¿no? todo lo que nos rodea. Entonces, bueno, estas son preguntas eh, un poco en el aire, eh, porque parece muy claro que mientras no rompamos eh, de alguna forma eh, y creemos nuevas formas, o nuevos mitos, eh, tendremos una serie de barreras muy fuertes a la hora de resolver los problemas. ¿no? El cambio climático, bueno, pues las energías renovables, técnicas, es decir, todo lo que proponemos normalmente está, está mediatizado por, por estos mitos. Bueno, eso sería una especie de introducción... Pues, eh, vice, eh, Carlos, muchas gracias. Muy interesante, condensado. Sé, sé que ha hecho un trabajo de síntesis importante. Y, bueno, no sé si alguna de las personas que está aquí en la, en la sala tiene alguna pregunta, alguna, no sé, a, algo que le apetezca compartir, preguntarle a Carlos... Mm. Y animamos un poquillo el debate. Él tiene que irse en creo que unos 10 minutillos. Entonces, bueno, no sé si os animáis alguna o alguno. Mm, parece que no. ¿Ha quedado todo muy claro o <ríe> oh, no sé? Hola. Um, Hola. Sí, soy Valle. Sí, bueno, nada, agradecer, agradecer toda la participación, en fin, yo me he enganchado un poquito tarde, pero bueno. Eh, no me he perdido mucho, espero. Y no, bueno, totalmente de acuerdo con lo que, con lo que se ha planteado, ¿no? Los mitos son muy difíciles de, de superar y están metidos a masa y martillo en, hasta en el último, en el, en el ADN, ¿no? El mito del reciclaje, por ejemplo, del que no se ha hablado, pero que yo encuentro que es, una, eh, que es uno, un insalvable obstáculo para, para abordar, por ejemplo, el tema de los residuos. Um, con un mínimo con una mínima garantía de éxito en fin y por supuesto todos los mitos del, del crecimiento no que, que son muy difíciles de superar yo siempre digo que que hay que presentar el decrecimiento como, como una oportunidad ¿no? para, para vivir mejor. Pero efectivamente, para, para que la gente abrace esa idea, o por lo menos se pare a considerarla seriamente, pues eso, hay que, hay que desterrar todos esos mitos de los que ha hablado Carlos, ¿no? que llevan mucho tiempo formando parte de nuestro imaginario colectivo. Así que, bueno, aquí estoy para seguir escuchando... A todos los intervinientes. Gracias. Sí, desde luego que o sea, hay monton, montones de, de mitos, montones de, de historias. Eh, de hecho, supongo que luego hablaréis más, ¿no? Cuando os presenten el, el, el, el vídeo eh, aparecen otros. Lo que has comentado, por ejemplo, de, del reciclaje, ¿no? Pues forma parte de... De, de, de un doble mito. Por un lado, eh, efectivamente, la naturaleza sí que es capaz de reciclar altísimas tasas y entonces tenemos ahí un mito al que recurrir efectivo, pero claro, la naturaleza para hacerlo funciona de una forma radicalmente diferente a cómo funciona en nuestra sociedad. Entonces, tienes que desmontar eh, porque todo lo hacemos en base a, a, a lo de siempre. ¿no? Le, le, digamos que lo que yo os presento es un poco el núcleo histórico. Eh, del que luego uno puede eh, empezar a visualizar, ah, claro, este, esto es, nos no forma parte de un sistema mayor muy complejo eh, y demás, porque al final los, el conjunto de mitos, pues todos hemos estudiado algo en algún momento de mitología griega ¿no? y dices, madre mía, qué jaleo tenían aquí y demás, pero luego al final siempre hay un, una, una serie de interpretaciones comunes o de, o de, o de cuerpos comunes. El, yo cuando preparaba esto me acordaba de, de La Cenicienta, ¿no? eh, eh, el cuento de La Cenicienta que, que dices, es que sigue siendo un mito muy, muy actual, ¿no? porque es, si trabajas lo suficiente y eres buena persona puedes hacer, ascender en, el, en, el, en este ascensor social, ¿no? puedes conseguir... tal. Luego descubro que realmente eh, deriva de, un, de cuentos griegos ¿no? eh, y demás. ¿no? Como, como ese, esa idea de el trabajo más la bondad y si eres guapo mejor puede llevarte a, a, a, ser, eh, a casarte con un príncipe o una princesa. Pero curiosamente no se discute eh, en sí eh, pues, si hay derecho a que haya una, un edificio. ¿no? en el que puedas ascender y bajar ¿no? y entonces forma parte de un mito implícito el que, bueno, aceptamos la dicotomía y si tú te lo mereces puedes llegar arriba, ¿no? entonces muchas veces los cuentos están reforzando realmente aunque nos guste el personaje de la Cenicienta en realidad están reforzando el status quo en este caso ¿no? pero para que no se rompa pues bueno, si eres suficiente, ascenderás, ¿no? Y esto es algo que es histórico y, y, y nos lleva al presente y sigue estando ahí. ¿no? Porque pues eso, el Omus ahora se ha convertido en un tío mítico porque pues desde abajo, bueno, no sé hasta desde dónde ha partido este sujeto, puede ser el más rico del mundo. ¿no? Muy bien, pues no sé si nadie más quiere, quiere comentar algo. No sé si Moy ¿querías decir algo tú? Sí, bueno, iba, iba a comentar que, que Carlos tiene también su obra literaria, ¿no? eh, su, su, su pedacito de, de tiempo dedicado a escribir y, y, y, y a desmitificar desde la, desde la narrativa. ¿no? Creo que que tanto el Oráculo de Gaia como Cuatro o Yves, eh, bueno, son, son dos obras de literatura que nos ayudan a, a entender eh, todo esto que nos ha contado desde la perspectiva muy, muy interesante y que engancha. No sé si, si quieres vender tu libro, Carlos. <risa> no no se sé te había ocurrido, pero es verdad que, que estas dos novelitas lo que pretenden es a ir ayudando a desmontar unos mitos para ir creando los que creo que necesitan las generaciones futuras ¿no? para, para vivir más armónicamente en el planeta. ¿no? Sí, sí, que en el fondo es esa pretensión, crear, ir creando nuevos mitos, porque los mitos se van creando también a la vez que se, intentamos romper los, los viejos. ¿no? Pero bueno... <risa> No es fácil. Yo creo que Elon Musk, vendiéndonos Marte, eh, pues eso, tiene un poder inmenso ¿no? de, de convocatoria. Quería decir que en realidad todo esto es posible porque vivimos en una, en una, en unos, con unos niveles de incoherencia, llaman disonancia cognitiva, que no tienen, no tienen, yo no sé si tienen precedentes en la humanidad o no, yo creo que no, porque... Si no, no habríamos llegado hasta aquí. O sea, las contradicciones y las incoherencias eh, son tan enormes. O sea, estamos endiosando a un tío que dice que al final habrá un millón de personas que se salven en Marte y el resto nos iremos a hacer puñetas. Y eso nos parece algo loable. Y lo llamamos Leonardo da Vinci y no sé qué más. O sea, es que es inexplicable hasta qué punto somos incoherentes, hasta qué punto vivimos en la absoluta contradicción. O sea... Como el que es, oyes, es, hablando... es que das en la clave, es que es precisamente este conjunto de mitos de la modernidad los que hacen que seamos capaces de vivir en tal disonancias cognitivas. ¿no? Y Pero no es si aguantemos unos estrés, porque, porque el estrés al que nos estamos siendo eh, psicosomático eh, eh, esta civilización lo estamos viviendo todos y todo el mundo sabe que está con prisas, que estresado y demás. Yo de he hecho soy el primero porque tengo clase ahora a las seis y tengo que irme pero bueno eso ese ese esas vivimos vivimos y claro también es una oportunidad no el hecho de que empecemos a pensar que es esto lo que, lo que está haciendo que, que, no sé, que vivamos con estresados y con una una serie de problemáticas que no somos capaces de resolver el que te enfrentes a esto y que lo hagas visible yo creo que ese es el, el, el trabajo no y, y el, y el buen trabajo que, que ha hecho Sia, no, eh, eh, el, Ir intentando eh, que seamos conscientes de lo que es inconsciente, no, que se ha penetrado tanto. Claro, no dejamos de ser una, una pequeña, una gotita, una gotita en el océano. Yo sí, creo bueno, que... es como <risa> hay que empezar. Sí, así. bueno, claro más, vale, claro, más valioso que nada. No, hay, no, me imagino que habéis oído hablar mucho de un orio, de un neurocientífico español, que empieza a hablar de los, derechos sobre, de los derechos sobre tu propio cerebro. Yo creo que esta disonancia cognitiva no es espontánea, está muy... está, eh, medi, medi, medi, no sé, neu, neurológicamente planificada. Eh, yo creo que, que hay todo un atentado contra la glándula pineal, desde la alimentación hasta la contaminación electromagnética, tantas cosas, y yo creo que, que esta, esta disonancia cognitiva es el fruto de, una, de un modo de vida que efectivamente es tóxico, pero tóxico en el sentido más literal de la palabra. Uh -huh. Porque si no, o sea, si tú coges a un ser humano con todas sus capacidades decir, a un nivel normal, esto no es normal, ¿eh? quiero decir. Entonces yo estoy segura de que, de, que hay, de, que, de que tiene mucho que ver los niveles de toxicidad ...que tenemos en sangre, con microplásticos, con, que parece que a lo mejor no... ...pero yo creo que sí que tienen un efecto sobre nuestro comportamiento social, absolutamente. Y de hecho, cuando este tipo habla de los derechos sobre, sobre nuestro cerebro... ...quiere decir que está viendo eh, que hay ya estrategias muy invasivas... De, ...de alterar nuestro... o sea, de meterse en, nuestro, en nuestras neuronas y, y hacer magia con ellas. ¿Puedes decirnos o sea, que... es pues, um, lo, se lo, lo mando, lo mando a la página de CIA. Hace ya un par de años, y de hecho saltó un poco a la prensa porque ha sido el primero que ha abierto el melón, pero este hombre lleva mucho tiempo trabajando en Estados Unidos y, y empezó a hablar, o sea, empezó a reivindicar o a darse cuenta de que, de que los derechos neuronales, digamos, empieza a ser, defender esos derechos, empieza a ser una necesidad. ¿No? Igual que defendemos nuestra privacidad o nuestro... Pues, Dice, claro, también, también tenemos derecho a que, a que de manera subrecticia no, no, no, no se apliquen técnicas invasivas de control mental. O sea, él habla sobre todo de control mental, ya lo digo claramente. El control mental es una cosa mmm, muy antigua de la que se ha hablado mucho, de la que la que hubo un científico español, este que murió hace poco, que, que estuvo mucho tiempo finamentando y que, que demostró que, que, era, que era una herramienta valiosa y válida, ¿no? Para alterar el comportamiento, que la gente dice que es, que es cuestión de conspiranoicos, pero que no es una conspira, o sea, que no es conspiranoico y que está ahí, y que cuando alguien que lleva mucho tiempo trabajando dentro dice. Eh, ¿tenemos derecho a que no se a que no hagan magia con nuestro cerebro? Digo que la cosa es bastante seria. y Yo creo que explica este comportamiento social absolutamente suicida que, que tenemos. Un comportamiento colectivo suicida. Y yo creo que, que sin, sin algo así no, tiene, no se puede entender completamente. Vale, eh, gracias Valle. Eh, Carlos, no sé cómo vas de tiempo. Me, voy a ir. <risa> vale. Me lo pierdo y... Vale. Y todo muy bien. Bueno, muchas gracias por, por tu ratito, Carlos. Nos gracias ha encantado. Venga. Ah. Eh, y al resto, si os parece, para, para dar paso a la siguiente fase, digamos, de la sesión, vamos a poneros un, un breve vídeo, un corto de animación que se hizo en el marco de este proyecto y que, bueno, creemos que recoge bien de una forma bastante mmm, dinámica y, y, y fácil eh, todo esto de lo que estamos hablando. Moy, ¿lo tienes por ahí el corto? Vale, lo va a compartir Moy, simplemente pues atendemos, ¿vale? Y ahora a la vuelta seguimos.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 Bien. ¿Habéis podido ver el vídeo bien? Y oído también, ¿no? Me alegro. Bueno, pues... Nada, yo eh, me voy a limitar, a, a dar un poco de contexto a esta actividad que estamos haciendo hoy, a este espacio de encuentro. Eh, como la mayoría sabréis, Solidaridad Internacional Andalucía es una organización que tiene 27 años, me parece, que este año ¿no? cumple. Eh, y tra trabajamos en el ámbito de la cooperación internacional, pero está muy implicado desde siempre en, eh, en muchos de los temas de, los, de las luchas sociales de, de Andalucía, fundamentalmente, ¿no? pero también a nivel global. Bueno, en, ese, en esa trayectoria de casi 30 años ya, eh, hace aproximadamente 10 años dimos un giro eh, y empezamos a trabajar desde la perspectiva de, del decrecimiento, ¿no? incorporar al mundo de la cooperación la perspectiva del decrecimiento. Y bueno, poco a poco fuimos dando forma a lo que hoy llamamos el enfoque de la resiliencia local y la justicia global. ¿no? Partimos de un diagnóstico que tenemos bastante elaborado, eh, que nos viene a decir que, que el mundo está en rumbo de colapso, ¿no? que, que, que la lógica eh, de la modernidad capitalista, la lógica de los países occidentales fundamentalmente, la lógica de la globalización eh, nos están llevando a un caos climático, nos están llevando a la, a, a la cabose de... de, de, de de la explotación de los, de, de los recursos energéticos y materiales, que está acabando con la biodiversidad en el planeta, ¿no? y que todo ello, evidentemente, va a tener unas consecuencias para, para la población humana en el globo. ¿no? Claro, nuestra preocupación no es solo la, la, la vida humana, es la vida en, en general. ¿no? Nuestro estilo de vida está acabando con la vida, podríamos decir, ¿no? está poniendo en solfa a la vida. Eh, cuando empezamos a, a trabajar en este tema, profundizando con algunas investigaciones, empezando a hacer formaciones, nos encontrábamos con que eh, había ciertos bloqueos que impedían al alumnado, por lo menos al principio de los cursos. Luego los cursos, eh, bueno, siempre teníamos gente que, que llevaba tiempo trabajando estos temas, que sabía profundizar, que sabía llegar al alumnado y la perspectiva cambiaba muchas veces, ¿no? Pero, en la mayor parte de las ocasiones partíamos de la dificultad del alumnado de, de asumir que, que, que, que la alternativa pasaba por no seguir creciendo, ¿no? por no seguir aumentando el PIB, por no seguir eh, funcionando en la lógica en la que, en la que estamos inmersas. ¿no? Bueno, pues desde esa perspectiva decidimos empezar a trabajar con ese tema, ¿no? intentar intentar eh, estudiar de dónde podían venir esos bloqueos y cómo podíamos darle una respuesta. Bueno, pues eh, empezamos a, a, a profundizar un poco en el tema de los mitos desde ese momento ¿no? eh, y, y decidimos hacer un cuestionario, lanzar un cuestionario a, a, a las organizaciones, algunas conocidas, más conocidas por nosotras y otras menos conocidas, eh, sobre los mitos, ¿no? Pero decidimos hacerlo de manera, digamos, encubierta, ¿no? ¿no? dijimos que íbamos a hablar de los mitos, sino que hicimos varias preguntas que estaban relacionadas con, con los objetivos de, de desarrollo sostenible, ¿no? Y en las respuestas que nos fueron dando las organizaciones, descubrimos que efectivamente había cuatro o cinco mitos, eh, entre ellos el mito del crecimiento económico, que, que el mito de la tecnociencia, ¿no? Las respuestas no las va a dar la técnica... Eh, la tecnología, eh, que estaban muy presentes y que eran las claves de las dificultades que teníamos para, para provocar transformaciones reales, ¿no? Entonces decidimos poner en marcha este proyecto. Este proyecto, el objetivo fundamental era eh, y es eh, crear una herramienta que permita a las comunidades locales y a, la, y a las organizaciones hacerse un autodiagnóstico para descubrir cuáles de esos mitos están dificultando sus posibilidades, están dificultando, dificultando su intención de transformación social. No, no quiere decir que no, que no estén transformando, quiere decir que hay algunas cuestiones que están en el imaginario de nuestra cultura que están poniendo trabas continuamente a esa transformación socioambiental que necesitamos. ¿no? Y bueno, hoy es el momento en el que presentamos esa herramienta. ¿no? Esa herramienta, más allá de, ese, de esa pre-investigación, de ese pequeño proceso de, de diagnóstico que hicimos antes de, de elaborar el proyecto, pues ha pasado por varias fases. ¿no? La, la primera fue montar un equipo de personas expertas, expertas en temas de los mitos y... y y preferentemente vinculada también al mundo de lo social, ¿no? que no fueran académicos, o que fueran académicos, pero que además estuvieran eh, vinculados al mundo de lo social, eh, que fueran capaces de profundizar en el tema de los mitos. ¿no? Y, y además de profundizar, de, de, de, de ver qué significa eso de los mitos, de, de, de escudriñarlos, ¿no? de ver cual, cuáles son los mitos más importantes, cómo se estructuran, ¿no? pues además de ver todo eso, que fuera capaz, que, que ese equipo fuera capaz de elaborar una serie de indicadores que pudieran servirnos para eh, luego hacer la herramienta, ¿no? los indicadores que nos dijeran, eh, por aquí esta organización está, está flaqueando, por aquí esta organización lo está haciendo bien. ¿no? Bueno, tengo que deciros que, que no creáis que... Eh, que hay falta de humildad en este proceso ¿no? cuando nos aplicamos por primera vez la herramienta pues sacamos la peor nota que podíamos sacar ¿no? No, no, no, no estamos haciendo un trabajo de cara a otras organizaciones para que otras organizaciones mejoren su trabajo ¿no? es, es, es una herramienta que a nosotros y a nosotras nos ha cuestionado muchas cosas ¿no? de las que hacemos bueno, pues ese, ese, ese equipo hace ese debate. Hemos generado un documento que um, está eh, a punto de, de publicarse ¿no? sobre los mitos, eh, la huella mitológica en, en, en las organizaciones sociales. Eh, y después de eso pues, pasamos a la segunda fase, ¿no? una vez que ya teníamos los indicadores, que teníamos esa reflexión y los indicadores, pues pasamos a la fase de crear la herramienta. ¿no? En ese momento, eh, bueno, por, por, por poner nombre a ese equipo, ¿no? el equipo estuvo conformado por bueno, Vicente Manzano, que lo tenemos aquí ahora, eh, con Carlos de Castro, que lo hemos tenido hasta hace un momento, Astrid Ajenjo, que supongo que la conocéis, Manuel Gándara... Eh, eh, teníamos en el equipo estuvo Yayo Herrero, que bueno, de sobra conocía por casi todo el mundo, Jordi, Jordi Pillén también, Ana Patricia Cubillo, bueno, una serie de hombres y mujeres que, que de una u otra manera, desde la antropología, desde la filosofía, desde la psicología, ¿no? desde la sociología también. Eh, han, han profundizado en el tema de, de los mitos ¿no? luego hemos tenido otras colaboraciones Ambuena Hernando profesora de arqueología de la Complutense, José Manuel Naredo también conocido por todos y todas seguramente, Amaya Pérez Orozco Luis González Reyes eh, Luis Rivero bueno, una serie de, de personas Iván Downs, Jesús Diego también San Javriego, Acero y Pacal Gente que, aunque no participó directamente del equipo de trabajo, sí que hizo aportaciones. ¿no? Le fuimos pasando los documentos que generábamos y nos hicieron sus aportaciones. No quiere decir que el documento, ni siquiera la herramienta... Eh, eh, o sea, no, no podemos darle la autoría porque no sabemos hasta qué punto comparten la, lo, los... Lo, las conclusiones a las que hemos llegado o de las que hemos empezado a trabajar en la herramienta, ¿no? pero hay gente que ha hecho aportaciones importantes a, a, a este trabajo. Bueno, pues una vez que, que todas estas personas que he citado eh, eh, llegamos a, una, a unas conclusiones y, y, y, y, a, y a tener una lista de indicadores. Eh, inmediatamente Vicente, que es que, quien se hace cargo de, de la coordinación metodológica de la creación de la herramienta, pues eh, se pone en marcha. ¿no? Ya no, no voy a contar cómo está hecha la herramienta porque él, él no lo va a contar mejor. ¿no? Pero bueno, cae, cae en buenas manos la herramienta y, y el fruto. Mmm, no es la primera herramienta que hacemos, pero sin embargo está mejor cuidada que la otra herramienta que tenemos y que ahora estamos precisamente eh, eh, mejorando. ¿no? Es una herramienta que, como dirá Vicente, tiene do, dos, dos formas de trabajar distintas que, que pretenden mejorar el resultado de ese autodiagnóstico. ¿no? Bueno, Vicente, paso ya a presentarlo. Vicente Manzano Arrondo, eh, profesor titular del Departamento de Psicología Experimental y además es padre. Y, y digo esto porque eh, eh, bueno, es padre y activista, no en el sentido que entendemos habitualmente. Es activista porque está siempre, es la típica persona que dice, debe tener 28 horas al día, porque no sé cómo, ¿no? No sé cómo. Eh, pero a, a, además de estar implicado en la docencia y, y en la crianza. Por eso nombraba que es padre, ¿no? porque creo que dedica buena parte de, de su vida a estar con gente más pequeña, transmitiéndoles conocimiento. Lo, lo, lo que yo remarcaría de, de Vicente es que no sé si dedica más tiempo a enseñar o a aprender. ¿no? Es una persona con, una, con, una, eh, con un compromiso y con una pasión tal que bueno, podría darnos esta charla en Esperanto si quisiera. ¿no? Eh, es, es, es una persona de grandes conocimientos muy comprometida eh, empática, cercana y, y, y creativa ¿no? y todo eso se ve reflejado en la herramienta que, que os vamos a presentar Vicente wow, muy porque estamos separados por una por una, por una pantalla ¿sí? bien, bueno pues nada, yo voy, voy directo al, al grano para no dar más importancia a la presentación. Eh, veréis, teníamos un reto potente en esto y es que por lo general los movimientos nos solemos poner de acuerdo en los discursos y no siempre, pero eh, aquí el desafío era bajar del discurso a lo operativo, a lo concreto, sabiendo que otra de las características que tenemos en las organizaciones es que las tenemos pobladas de gente mijita. Es decir, que podemos estar perder un día entero eh, por dónde está la coma, Él debe estar después de la segunda palabra o después de la tercera. Y, y con bastante sentido, porque si nos fijamos en cualquier detalle, es porque ese detalle merece la pena. Pero claro, esta actitud que es común y que nos resulta muy familiar, esta actitud eh, digamos que es incompatible con intentar llegar a medir de alguna manera. Todo el mundo que hemos participado en el proceso sabemos que las mediciones, sobre todo si son mediciones cuantitativas, están llenas de peros, pero eh, nos pueden resultar orientativas. Y, y por esa razón la herramienta es una herramienta que bueno, yo creo que Moy ha explicado bien, ha dado una idea del proceso laborioso que ha llevado hasta que finalmente se ha concretado, pero que en cualquier caso siempre ha intentado ser pedagógica y autopedagógica. Es decir, que las organizaciones que la utilicen a aprender. Es decir, mira, cuando pensasteis la herramienta, eh, a lo mejor no tenías en la cabeza el contexto concreto en el que trabaja mi organización y si bien pues, nos ha resultado útil, pero nos resultaría más útil con, este, con esta mijita resuelta, resulta con esta otra que no es una mijita. ¿Sí? Con esa actitud hemos estado trabajando unas cuantas horas cada día durante mucho tiempo y, y ahí está lo que yo os voy a, a presentar así a grandes rasgos. Hay un vídeo que explica cómo darse de alta en la herramienta. Yo no voy a entrar en ello. ¿Por qué? Bueno, es, darse de alta es intuitivo, pero ya todo el mundo tiene experiencia con herramientas intuitivas. Que no es raro que alguien se le olvide poner la arroba del correo electrónico o pase cualquier otra cosa. Y si lo, vamos haciendo eso y lo experimentamos un grupo de más de tres personas, se nos va el tiempo en darnos cuenta que el error estaba en que se me había olvidado la roba. Entonces, nos saltamos eso. Hay un vídeo que explica cómo se da una persona de alta en la herramienta y yo voy a entrar directamente en la herramienta. Es decir, ya me he dado de alta, he tardado un segundo o un día, pero me he dado de alta y ¿qué es lo que me encuentro? Bueno, la filosofía general es eh, facilitar el camino hacia el informe. En la herramienta pues, hay, dos, hay dos elementos, uno es un cuestionario, que todo el mundo sabe lo que es un cuestionario, este tiene algunas particularidades pero no deja de ser un cuestionario y tiene otro instrumento que es un poco más raro y al ser más raro pues, requiere un poco más de concentración que es una tarea para ordenar tarjetas. Y una vez hechas eh, estas tareas se genera información y esa información genera un informe. Y el informe intenta ser eso, pedagógico. Eh, ¿Cuál es la dinámica que se plantea? Que entran los miembros de la organización, completa la información, cada miembro que se preste a ello. Eh, alguien a su vez completa la información en nombre de la organización. O sea, habría una, una entrada de datos que representen la organización y una entrada de datos de cada persona a su libre albedrío y entender que interpreta el papel de su organización, su actividad y la herramienta lo que hace es que pues utiliza todas esas respuestas y genera un informe común al que podemos ir entrando y yo como representante de organización entro en la herramienta, veo el informe y pues hago lo que quiera con ello. ¿Cuál es nuestro, nuestro interés? Es que eh, eso dé pie a, a conversar, es decir, a pensar en colectivo para decir, oye, ¿por dónde andamos? Fijaos, hemos dado esta puntuación. ¿qué os parece? Vamos por buen camino, nos sirve esto para algo, corregimos esto, volvemos a entrar y a, a responder lo que proceda y vamos a ver el resultado. También esta dinámica permite hacer simulaciones. ¿Qué pasaría si estuviéramos haciendo esto? ¿Qué ocurriría con nuestra huella mitológica? ¿Sí? Y es algo muy íntimo, es decir pensado para que sea una herramienta de trabajo de la propia organización. Voy a entrar en, en, en la herramienta, a ver, para ello comparto pantalla. Eh, solo un inciso. He compartido eh, en el chat al personal, aunque ahora tendamos a la, a la explicación de Vicente para, enten para entender cómo funciona, eh, he compartido la, el enlace de donde él está ahora mismo, bueno, que también lo podéis copiar de ahí. Vale, listo. Muy bien, pues veréis entonces en el chat que el nombre es bastante sorprendente, huella mitos, punto, Solidaridad Andalucía en motor. Y una vez que entramos aquí bien, pues tenemos um, varias formas de entrar. ¿no? Ciudadanía sería la más modesta, es un individuo que entra, que facilita los datos, que tiene curiosidad por comprender su huella mitológica y que, que puede decidir registrarse o no. Lo que se consigue cuando alguien se registra es que puede rellenar la información en varias sesiones, consultar el informe cuando le plazca y si no se registra, pues ya sabemos que no queda huella en ningún sitio, y por lo tanto debería empezar de cero. Los otros dos perfiles sería el miembro de una organización y la organización en sí misma. A su vez hay un enlace que es de investigación, que es, bueno, si alguien quiere utilizar los datos para hacer investigación. Esto es una, es una inversión pública y, y lo suyo, bueno, será tanto más útil cuanto más personas le saquen rendimiento. Cuando decimos que alguien entre y utilice los datos, realmente no entra, lo que hace es que pide permiso. Y los datos que se le dan están descabezados en el sentido de, de que no hay ninguna información que identifique a nadie, ni como persona, ni como organización. Bueno, yo voy a entrar como organización. Eh, bien, se entiende que ya me he dado de alta, he avisado antes. Eh, si yo quiero, bueno, debo entrar con mi clave. Bueno, lo tengo aquí ya. Esto es, ya dije que no iba a echarle mucho tiempo. Se entiende, aquí no hemos tenido nunca problemas. ¿sí? Se introduce el correo electrónico y la contraseña y accedo. Este sería, eh, digamos, el menú al que puede acceder mi organización una vez que ya hemos completado algunos datos, que ya está mi información dentro. Puedo editar los datos de registro, etcétera, pero no me dedico a eso, que es poco interesante. Los... Para comprender cómo funciona la herramienta son estos tres. Puedo acceder al cuestionario, a las tarjetas, que os decía cuya tarea es organizarlas, o generar un informe. Vamos al cuestionario. El cuestionario tiene 58 ítems, 58 preguntas, que eso puede sonar mucha cantidad, eso no es nada comparado con el conjunto de ítems que teníamos al principio. Eh, cada, cada nueva versión era reducir, reducir, pero llegaba un momento, un momento que decíamos, bueno, ¿nosotros qué queremos medir? Y esto es para organizaciones. Entonces, si una organización se toma su trabajo en serio, no le va a poner peros porque tenga que echarle media hora a responder una herramienta. Y además que puede trocear el trabajo. Fijaos, yo aquí he respondido 41 de 58, no he respondido todo. Sí, pues imaginaos que yo entré el viernes, llegué hasta 41 y dije, venga, el martes sigo y ya está, hoy es martes y vuelvo a entrar para continuar ¿eh? y, lo, y me lo encuentro donde lo dejé. ¿Cómo funciona? Bien, pues hay determinadas afirmaciones como esta que está en pantalla. Todos los pueblos tienen derecho a nuestros privilegios y lo que tengo que hacer, que es una tarea común en los cuestionarios, es mostrar mi grado de acuerdo. Bien, pues puedo decir de un continuo que va desde 1 hasta 9, 9 más cierto, más de acuerdo, 1 menos cierto, menos de acuerdo, yo pulso donde quiera. 2, 4, supongamos que soy un poquito víctima de este mito y que le doy aquí un 8. ¿Eh? En mi organización pensamos que todos los pueblos tienen derecho a nuestros privilegios. Vale, 8, pues ya está, ya he pulsado ahí, siguiente. Y fijaos, este 8 se ha quedado en el listado. Debajo de donde está la barra tenemos un listado de los 41 ítems que ha respondido mi organización hasta la fecha. Y están, están dispuestos según la puntuación. Este, todos los pueblos tienen derecho a nuestros privilegios, aquí está. Es el último con 8 puntos. Entonces está pues arriba, ¿verdad? Y puedo cambiarlo cuando quiera. Digo, ahí va. No, no, un momento momento, porque tuvimos una sesión ayer y estuvimos hablando de que esto de los privilegios y nuestros y vuestros y tal, esto hay que replantearse vamos a seguir hablándolo pero yo esto lo dejaría, pulso aquí vuelvo otra vez, esto lo dejaría en 5 y ya seguiremos hablando ¿Eh? ha desaparecido del 8 vuelvo al 5, es decir, que puedo replantearme las respuestas ¿eh? mis respuestas al cuestionario el día siguiente y si me voy después a donde están los 5 pues veo que uno de ellos es, todos los pueblos tienen derecho a nuestros privilegios. Y esto no es hasta que la muerte nos separe. quiere decir que yo puedo seguir trabajando con este concepto y con otros, y volver a entrar otro día en la herramienta y modificarlo. Y aquí voy pasando de un tema a otro, respondo, no voy a echar más tiempo en eso, ahora. Y bien, pues, puedo salir, esto es intuitivo también, puedo salir, que significa... Eh, bueno, como si no hubiera hecho nada o guardar el trabajo que he hecho. Yo voy a guardarlo. ¿no? Si tengo más dudas, en varias pantallas aparece este recuadro de información. Y aquí tengo, pues, instrucciones o un, una orientación. ¿sí? Pulsando se activa y desactiva. Bien, pues guardo los datos. Y al, al guardar, pues vuelvo a esta ventana, desde donde puedo hacer varias cosas. Quiero volver al menú. Y aquí es donde estábamos. Solo he respondido, hoy no tenía muchas ganas de trabajar, solo he respondido a un ítem. ¿sí? Pero bien, puede entrar cuando quiere tengo más posibilidades de responder a más, a más dentro del cuestionario. A esto no le he hecho mucho tiempo, pero como lo tenemos en, en fresco, vámonos al informe, si os parece bien. ¿eh? Y después vemos las tarjetas. Me voy al informe, genero un informe y aquí lo tengo. El informe tiene varios apartados. Y todos esos apartados los tengo aquí en este botón que dice contenido, pulso y aparece todo esto. ¿Ah? ¿Por qué? Pues porque hombre, lo interesante es que haya un registro del informe. Tengo la identificación, eh, descripción, introducción, etc. Tengo orientaciones y estas orientaciones son lo importante. De hecho es lo que más ocupa del informe, las orientaciones. Pero a lo mejor lo que me interesa para la primera versión del informe, imaginaos que dejo solo las, las orientaciones y lo guardo en PDF y me lo imprimo y lo tengo ahí archivado y lo hago en las siguientes ocasiones. A ver, como tengo la, el menú de, de zoom, no veo la pantalla. Bien. En las siguientes ocasiones lo que hago es que no vuelvo a imprimir otra vez eh, las orientaciones, ¿no? sino que lo que hago es trabajar con la herramienta. Me voy a ir, fijaos. Uh, quito las orientaciones, ya no tengo nada, es un informe vacío, bastante inútil, salvo por la imagen que es muy bonita, y me voy al cuestionario. Bueno, el informe uh, orienta, dice, mira, tenemos estos mitos, con estas, con estas descripciones rápidas, y los resultados del cuestionario están aquí. Es decir, ¿en qué medida, según las respuestas que yo he dado al cuestionario, mi organización, digamos, es, es víctima, ¿no? Está cayendo en el mito de la dicotomía, en el de homo económicos, individualidad, etcétera, que ya digo, está, todos esos mitos están descritos en el propio informe y en las orientaciones se, en, se entra más a fondo. Yo veo esto y digo, vaya, parece que no nos estamos dando cuenta, económicos nos está pegando fuerte, ¿verdad? Y a continuación el progreso, que, es, que en cierta vida están muy relacionados, todos están relacionados. Esto me lo tengo que hacer ver, ¿eh? es importante. Ya iremos trabajando. Bien, pues lo interesante es ver qué hemos hecho para llegar hasta un, un 6.5 de un total de 10 de la importancia del mito de Homo económicos. Y, y puedo volver a la herramienta después de haber reflexionado, modificar lo que sea y volver a ver el informe, a ver si hemos mejorado. ¿Sí? Muy bien. Um, es así un vistazo al, al informe vamos entonces ahora a... he salido de la herramienta si no cuenta estoy entrando de nuevo y voy a las tarjetas que os decía que esto es uh, menos uh, frecuente y por lo tanto a lo mejor sorprende más ¿qué es esto de las tarjetas? bueno aquí tienes una explicación yo voy a dar otra y leyendo o escuchándome, pues más o menos se puede entender. Las tarjetas miden algo o intentan a, apoyar lo que ofrece el cuestionario desde otra perspectiva, porque el cuestionario, digamos que es eh, demasiado sencillo. Es decir, cuando cogemos una realidad que es compleja y la troceamos en ítems, el resultado nos puede sonar un poquito artificial. Lo que intentamos con las tarjetas es hacer una tarea que no es tan simple. Las tarjetas lo que hacen es, es presentar ocho escenarios diferentes y yo tengo que ordenar esos ocho escenarios según la perspectiva de mi propia organización. ¿No? Vamos a verlo. Dice, ¿cuál de estas dos tarjetas es preferible para tu organización? Bien, la que describe el escenario, ¿dónde? Bueno, imaginaos que yo estoy trabajando en un barrio, eh, en una zona, en una región, con un colectivo virtual pero en un contexto, que será el contexto concreto que sea, donde se plantean una serie de desafíos y estamos afrontando unos retos. ¿Cuáles son los resultados que a mí me gustaría obtener trabajando con ese, con ese colectivo en ese, en ese frente? Bueno, pues me gustaría, por ejemplo, dice aquí, que ese colectivo, ese grupo, la gente en ese escenario, aproveche sus recursos naturales, trabaje la dimensión de los cuidados, fortalezca la cohesión del grupo, que finalmente tras la intervención se preocupa más por su impacto social o comprende los conocimientos universales. ¿Sí? Esta sería una tarjeta. Le doy aquí, pulso la siguiente. Aquí están los, las instrucciones ¿sí? y tengo otra tarjeta. Um, y aquí arriba me dice cuántas tarjetas he ordenado. De momento acabo de empezar así que solo está la primera. ¿sí? Y aquí tengo que leerme las dos y optar por una de ellas. Al principio la tarea me puede resultar interesante y después me puede resultar repetitiva. ¿Por qué? Porque las tarjetas solo son ocho, pero tienen que aparecer varias veces hasta que queden ordenadas. Yo comparo ambas e imaginaos que digo, oye, pues hombre, para mí no es perfecta, pero yo prefiero esta de la derecha. Imaginaos, pulso aquí, ya tengo dos tarjetas ordenadas. Ahora, la nueva tarjeta, que es esta, que es la primera vez que aparece, la tengo que ordenar. Tiene que estar la primera, la segunda o la tercera. Entonces, la va a tener que comparar con las anteriores. Imaginaos que la prefiero y la prefiero... Ya está, puesta. Y así voy, voy a ir más rápido. Las voy leyendo, voy optando hasta que finalmente se van ordenando. Claro, a lo mejor tengo que hacer 16 lecturas de pero solamente son ocho tarjetas, con lo cual por término y medio las leo dos veces y esto puede resultar un poco repetitivo, ¿sí? por eso digo que es un poco, esto no es habitual. Pero el resultado es muy interesante. ¿no? Ya he terminado, lo he hecho al tuntum vamos a ver qué nos encontramos. Lo guardamos, vuelvo al menú y me voy al informe. Y ahora lo que me interesa del informe, vuelvo a quitarlo todo, me interesa solo las tarjetas. Que lo tengo aquí. Bien, pues según las respuestas que he dado, eh, lo más importante de todo ha sido de nuevo el homo económicos. No lo he pensado mucho, pero parece que estoy condenado, Soy sí, una víctima del homo económicos, ¿verdad? Bien, 60% de importancia, es decir, eh, son cinco mitos, macromitos, ¿sí? que a su vez eh, representan otros micromitos, Micro en el sentido de que forman parte, no que no tengan importancia. Bueno, pues eh, cada uno de estos macromitos eh, genera un par de afirmaciones, uno a favor del mito, uno en contra del mito, y eso alimenta la, el contenido de las tarjetas. Según yo he ordenado las tarjetas, me sale que el homo economicus eh, bueno, pues tiene una importancia del 60% ¿sí? en esta organización, pero verás y razón nula, y a continuación, bueno, individualidad y dicotomía con un 20%, pero podemos decir que son importancias residuales, no son tan importantes. Si, si esto fuera el resultado de la organización de tarjetas que yo hago en nombre de mi organización, la conclusión sería que está claro que esto del Homo Económicos nos pone, es decir, que, que, que nos ha comido, que estamos ahí muy orientados a, a la definición de este mito, ¿no? trabajando por este mito. Si después combinamos las posibilidades de ordenación, pues me sale preocupante, en este caso 100%. Aquí solo está, o sea, esto es una organización de pega, es una organización que yo he inventado para poder mostrar la herramienta. Si aquí aparecieran, o sea, si otros miembros de la organización hubieran entrado y hubieran respondido, imaginemos que 10, lo que aparecería aquí no sería un, un informe tan sencillo, Sino habría una visión general y después una comparación de las respuestas individuales, eh, sin nombre ni apellidos. Es decir, que no, no se sabe quién ha respondido qué, sino solo se sabe que las personas que forman parte de la organización pues, pueden estar más de acuerdo o puede haber cierta diversidad de sus opiniones o de sus impresiones acerca de cómo trabaja la organización. Y, por lo tanto, tanto la diversidad como la coincidencia son elementos muy interesantes para discutir. ¿Sí? bien Yo soy consciente de que intentar mostrar una herramienta que es muy ambiciosa en tan poco tiempo es medio catástrofe. ¿sí? Eh, pero sabéis dónde está la dirección. Sabéis que podéis jugar con esto, es decir, entrar, no tomárselo muy en serio, porque después puedes volver a entrar ya despacito y estar conciencialmente pensando en cada una de las afirmaciones del ítem y cada una de las tarjetas. ¿Sí? O, sea, o sea que es reversible. y eh, con, Yo creo que es el mejor consejo, entrar y perder un tiempo solo para cogerle la familiaridad, para que no resulte extraña, y después ya tomarlo en serio. Le hemos puesto, puesto mucho cariño a esto, os podéis imaginar. Eh, difícil encontrar a alguien que le ponga más pegas que el equipo que hemos estado detrás porque somos de ese tipo de personas de mijitas para echarnos a comer aparte decir, "Oye, ¿y si esto? ¿Y si y si venga con el ISI, Oye, habrá que terminar algún día, ¿no?" Pero vamos, somos solo un conjunto de mentes pensantes, seguro que, que le pilláis más cosas. Entonces os agradeceremos saber eh, en qué medida podemos hacer que esto sea más útil, ¿no? Y que merezca la pena. La inversión de cariño que le hemos echado y la inversión pública, porque hay una institución detrás que apoya esta idea. Pues ya está, pues ya, ya nos contáis. Pues muchas gracias, Vicente. Eh, bueno, yo que estoy familiarizada con la herramienta, de verdad lo que dices, es que eh, contaba así. Si, eh breve pero bueno esperemos que, que la idea quede que sobre todo resulte atractiva que encontréis el, el hueco para probarla y como dice vicente sin miedo y que pues eso como no se puede guardar se puede hacer se pueden hacer varios intentos se puede en fin así que bueno no sé si mmm... ¿Tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que queráis compartir, eh, no sé, alguna inquietud? No sé, algo que os apetezca comentar. Yo tengo una inquietud aclaración que, que quiero hacer porque no... Eh, casi, casi todo lo que organizamos, eh, por lo general... Eh, tienen más presencia femenina que masculina. Suelen participar más mujeres que hombres, ¿no? Cuanto menos buscamos siempre el equilibrio, ¿no? En este caso, estas jornadas han salido... Eh, eh, Están masculinizadas, ¿no? Hemos estado Carlos, eh, Vicente y yo. Ha sido una cuestión... Bueno, casual, ¿no? No nos preocupa en el sentido de que de que tenemos claro que por lo menos en todo lo que organizamos tiene que haber paridad y si alguna vez no lo hay, como es en este caso, pues no ha salido así, ¿no? Pero bueno, si sí queríamos decirlo, porque no todo el mundo nos conoce de la misma manera y, y, y creo que, que es importante, ¿no? Que, bueno, Sara, Sara se ha incorporado a este proyecto hace muy poco, Laura, que es quien ha coordinado este proyecto de, de investigación eh, se dio de, de, de baja por maternidad y, y de momento no, no está en el equipo, con lo cual eh, quien, quien, quien, quien bueno, me he visto obligado a estar eh, detrás de esta presentación ¿no? y romper un poco el equilibrio también eh, bueno, pues Vicente es quien ha estado coordinando metodológicamente todo el proceso de creación de la herramienta y, y tenía que estar y de entre la gente que del equipo que podía participar en la primera parte solo ha podido ser Carlos no con lo cual eh, ahí están los hechos eh, muy perdona eh, creo que hay una compañera que se llama Damaris que ha levantado la mano no sé si es que le quería comentarnos algo sí, solo preguntar hay que registrar otra vez porque la sesión pasada que tuvimos eh, hicimos el ejercicio, entonces yo intenté entrar con el correo y me dice que no, eh, que tengo que volverlo a hacer, ¿verdad? Porque no estoy registrada y recuerdo que nos registramos. Puede ser, Damaris, que igual eh, como hicimos una prueba, porque fue una sesión que hicimos con menos gente, y, y, eh, puede ser que nos metiéramos por el perfil de ciudadanía. Puede ah, ser. Okay. Y sí, el, porque yo probé perfil de organización y perfil de, de miembro. Voy a intentar. Ese tercer perfil no lo creo. No es que el perfil a... de ciudadanía no te no te, no requiere que te registres. Que entonces, nos registremos. Entonces puede ser que en, en aquella sesión lo hiciéramos por esa vía porque, porque era más sencillo. Puede ser, entonces puede que tengas pendiente el tema del registro. No, yo sí puso? recuerdo que nos registramos, ah, sí. estábamos José Luis también de, de Provida y yo. Pero vamos, uh -huh. voy a intentarlo, gracias. De nada. Vale, bueno, también deciros que he compartido en el chat un cuestionario de evaluación. Es muy breve, tiene nada, básicamente una pregunta y os agradecemos si lo podéis completar. Si no, igualmente os lo mandaremos por email y mmm, no sé, realmente os hemos contado lo que hemos venido a contar, ¿O no? si os apetece compartir algo más o, o alguna pregunta. No sé, yo no tengo más anécdotas, no sé qué no se me ocurre. Y si no, pues también podemos irnos a casa, esa es otra opción, claro. A, a mí me gustaría que, que hicierais alguna intervención en el sentido de... Bueno, de la herramienta poco vaya a poder decir porque la estáis conociendo ahora. Probablemente cuando la vichéis eh, podáis mandarnos algún correo, como decía Vicente, y decirnos, oye, que hemos visto esto y no está claro, o esto nos parece que lo que sea. ¿no? Eso siempre podéis hacerlo. Pero sí eh, que, que podáis compartir el tema de los mitos, como, como si alguna vez os habéis parado a pensar, que seguramente sí, ¿no? que, que, si lo habéis debatido, qué conclusiones eh, habéis podido tener o, o, o si es la primera vez que, que os topáis con una reflexión de este tipo, eh, bueno ¿qué, qué, qué sensaciones os ha producido. ¿no? Sí si, si me gustaría que hubiera alguna intervención en, en un sentido eh, así, ¿no? Yo creo que vamos a tomarnos esa palabra que dijiste, de que la vamos a probar despacito. Eh, en nuestro caso sería la segunda vez, porque ya lo hicimos en aquella sesión, y recuerdo que salieron, como lo hicimos así en la sesión, salieron algunas cosillas, más que todo sobre el lenguaje, que fuera un lenguaje más eh, entendible, digamos, para las personas de... de, de eh, hablábamos nosotros de, de este lado, ¿eh? porque habían algunas palabras que no se, no se lograban comprender, pero creo que podemos hacer eso que dijiste, hacerlo despacio y luego enviarles al correo las sugerencias si las tenemos y si no, pues las felicitaciones y vemos que la herramienta sigue, sigue mejorando. Bueno, pues nosotros hemos tenido debates de café, es decir, que, que hemos compartido nuestras angustias y nuestros intereses y diferentes reflexiones, pero es verdad que no, no lo hemos hecho de manera organizada. Entonces yo creo que, que es interesante tener eso, el trabajo que, que habéis hecho de, de generar una herramienta que, que ayude a, a ir como enlazando ese debate y que no se quede solo en charla de café, ¿no? Eh, también, como ha dicho Damari, el, alla, bueno, el vicente, no el bichearla con calma, el perderle el miedo también, pues verdad que nosotros participamos en una primera revisión de un montón de preguntas y al final era como, hostia, tengo la cabeza súper en con un montón de preguntas que creo que además ya me han preguntado, entonces pues la posibilidad de, de guardarlo y de parar, salir y volver a entrar eh, me parece muy, muy guay. Vale, y, además, y me parece interesante lo, las tres maneras de entrar eh, en la herramienta como organización, como miembro y como también persona que estás interesada y que quiere saber cuál es tu huella individual. Mm, me parece guay porque y, y difícil en realidad de gestionar todo eso porque eh, la herramienta entonces va a dar respuesta a, mucha, a muchas parcelas. Y la y también me parece, me ha parecido muy muy bonito la y que iba con lo que estaba diciendo Carlos también, ¿no? De cooperación, etcétera, ¿no? La, el botón de si estás investigando y quieres llegar a tener acceso a, a los datos que la gente está aquí poniendo, pues dale, ¿sabes? Que al final es, propone eso, que, que muchas veces seguimos estando aislados, ¿no? Y aunque hablamos desde crecimiento, de redes, de unión, de no sé cuánto, la, no socializamos tanto las investigaciones y, y los datos y me parece muy interesante ese, ese botoncito. Hola, una pregunta. ¿Me escucháis? Sí. Ah. Vale, perdona, ¿sabes qué pasa? Es que mientras tanto he tenido que atender un par de llamadas y no sé si lo que voy a preguntar, ya lo han preguntado, pero me arriesgo. Mira, yo quería saber en qué, en qué contextos, o sea, cuál es el uso, en qué contexto se puede usar esa herramienta. Me, me acabo de meter y bueno, aparte de que he, he oído casi entera la, la exposición de Vicente, pero ¿cómo, cómo, pre, cómo, se, cómo habéis vislumbrado que se, que se utilice la, la herramienta? ¿Ah, ¿Es algo que se envía? ¿Es algo que se, que se hace presencialmente en una, en una sesión de educación ambiental? No sé, ¿habéis previsto un contexto, muchos contextos? Bueno, eh, nuestra apuesta, como decía al principio, es por el enfoque de la resiliencia local y la justicia global. Todo lo que elaboramos está encaminado a trabajar con comunidades locales, ¿no? Eh, aquí podríamos utilizar como se utiliza en, el, en, el, en la herramienta la palabra barrio, pero extendiéndolo a cualquier otra parte, estamos pensando en una comunidad local. ¿no? Entonces está pensada para comunidades locales y para, y para organizaciones que trabajen en comunidades locales. ¿no? Eh, eso no quita que luego, hemos, hemos, viendo que la herramienta tenía cierto potencial, eh, uh -huh. lo pueda hacer la ciudadanía. ¿No? por eso está el perfil de ciudadanía, pero en principio organizaciones, comunidades locales y… y, y no, eso, eso lo entiendo, o sea, ¿quién es, ¿quiénes son los perfiles eh, los perfiles potenciales de quién va a rellenar? Digo el contexto, Yo, por ejemplo, no sé, tengo una sesión de educación ambiental en un instituto de San Fernando el viernes, ¿vale? he hecho un programa y tal, entonces, ¿qué hago? Um, se me ocurre… A los miembros que van a participar les envío previamente el enlace para que hagan la, la, la para que rellenen la herramienta tranquilamente en su casa y luego usamos las conclusiones en un debate, que me parece porque yo no tendría tampoco acceso a los resultados. O sea, ¿cómo? O sea, estoy hablando de la metodología de uso y en qué contextos se puede. Eh, es que eh, vaya, no. no... Eh, la cuestión es que la gente tiene que estar organizada y tiene que, estar, eh, tiene que utilizar de referencia un espacio común. Si tú utilizas la herramienta en el aula, la puedes usar para que la gente eh, de alguna manera la conozca, eh, entienda, si le estás hablando de los mitos, de qué se puede estar hablando, está bien, ¿no? pero tienes que buscar, eh, para que la herramienta tenga todo su sentido, tienes que buscar eh, esa experiencia comunitaria. ¿No? Yo alguna vez que la utilizaba modo de prueba, pues al final me he tenido que referir a, a, a, a la universidad que fuera, ¿no? a la Universidad de Jaén, la de Huelva, la Olavide. Eh, utilizar la herramienta como el espacio sobre el que estamos reflexionando. ¿Me explico? Porque el alumnado no suele tener referentes comunes. Pueden ser de distintos pueblos, eh, pueden ser, en, en mi caso, gente de distintas carreras. ¿no? Entonces, el espacio común que comparten es sobre el que se puede hacer esa reflexión colectiva. Otra cosa es que tú hagas el, el trabajo a modo de ciudadanía, que al final te lo estás aplicando a ti o, o al colectivo en el que tú estés pensando, ¿no? pero ya sea un trabajo más individual. Lo puedes usar en el aula perfectamente pero tienes que pero, buscar o ese espacio compartido sobre el que el, el, el, todo el alumnado pueda reflexionar y tenga una experiencia vital no sobre ese espacio o hacerlo que cada uno lo haga so sobre cada uno cada una lo haga sobre su propio espacio ¿no? claro yo Como entiendo yo entiendo que rellenar esta herramienta es un proceso de reflexión que generalmente no lo vas a hacer eh, no lo vas a hacer durante una sesión de educación ambiental o no lo vas a hacer en una reunión yo creo que eso es algo que cada uno que cada persona hace en su casa, ¿no? delante de su ordenador o del teléfono o de lo que sea. Ahora, las conclusiones, claro, ese es un proceso que seguramente no, que no, le... perdona, Valle, no, no, no solo cada uno en su casa, como lo que te planteaba antes, que está, está pensada para que la, la trabaje en organizaciones, o sea, gente que pueda dedicar, como os he dicho ya varias veces, he dicho Vicente, ¿no? eh, pueda dedicar unas, tres o cinco reuniones las que hagan falta para rellenar con conciencia la herramienta, ¿no? A rellenar en grupo, en una sesión global. Claro, grupal. claro, pero no con pero, pero no cualquier grupo, un grupo de gente que, que tenga una experiencia vital que quiera trabajar sobre esa experiencia, sobre su propia organización, sobre su propio barrio, sobre su propia comunidad, ¿no? Esa, esa es la intención de, de la herramienta. Tú la puedes llevar al aula y hacer una sesión de educación ambiental porque te viene bien para trabajar sobre los mitos, ¿no? Pero no, mm -hmm. no, no vas a profundizar en el, en el salvo que que todo el alumnado sea de una misma comunidad ¿no? o, o, o esté trabajando con una sola organización, ¿no? entonces hagan una reflexión a fondo sobre su organización. Entonces sí, pero si está, si, si, si tienes un grupo de, de personas eh, que lo que comparten es el espacio de ese curso, pues la herramienta ahí pierde fuelle. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Vale. Vale. Y por otra parte, los resultados de, la, de las conclusiones, yo es que no la he hecho todavía, por eso estoy un poco hablando sin saber, pero los resultados, ¿hay alguna manera de acceder? O sea, una vez que tú rellenas la herramienta en cualquiera, desde cualquiera de las categorías, eso queda registrado en algún sitio, ¿Es, es, puede ser un material para más tarde hacer algún tipo de, de conclusión, de estadística, de informe, um, con fecha, de manera que a lo mejor allá se rellena en tal momento, a los seis meses se vuelve a rellenar y ver cuáles cuál son la, la, las tendencias, ¿no? los cambios que se observan en una comunidad en concreto. Sí, ¿puedo responder yo hoy? Porque, a ver, entro también en la primera pregunta, la primera inquietud. La herramienta se ha pensado con un marco más o menos concreto, pero es verdad que es un instrumento de trabajo un instrumento pedagógico de trabajo, esa es el, el, la idea de fondo. Entonces, si bien, aunque la, cuando le estábamos dando forma, estábamos pensando en una organización que a cuento de la herramienta se reúne, reflexiona e intenta mejorar sus prácticas y ser consciente de cuáles son las consecuencias de sus prácticas porque esas prácticas pueden eh, estar siendo influenciadas por determinados mitos, aunque eso es la idea y sigue siendo pero es verdad que no hay que porque confinarla solo a eso porque puede ser útil en otros contextos como el que estabas planteando pero claro, para que sea útil la, eh, no, no se puede utilizar rápido ¿sí? claro. porque puede ser algo contraproducente pero el hecho de utilizarla como instrumento de trabajo yo digo, en una sesión lo veo muy difícil pero en un curso por ejemplo, estamos dando un curso y hacemos que la gente entre rellene el cuestionario, etcétera, y abrimos un debate y planteamos el contenido del curso en, eh, en base a las consecuencias de esos de estímulos que a su vez puede ser un curso que está, se está dando a individuos como, como individuos o individuos como representantes de colectivos eh, y, y utilizamos la herramienta para trabajar los contenidos que tiene ese curso pues estupendo, ¿por qué no? ¿Sí? Eh, vale, vale. Ahí está como decía también Moy eh, eh, también es un instrumento, lo voy a decir con otras palabras, un instrumento íntimo de la, or, la, de la organización. Introduce los datos, sus datos, su información, su punto de vista, su cómo está en el mundo y después lee su informe, que en efecto viene con fecha. Ve su informe y eso le sirve como retroalimentación, incluso porque no, se hace eso cada seis meses y se va viendo pues, cómo vamos avanzando, atrasando, cómo nos... Anquilosamos en algunos elementos con algunos mitos. ¿no? Es sobre todo, yo pensaría en ello, como una herramienta de trabajo de la organización. Vale, vale, entendido. Entendido. Como todavía no la he rellenado, pues no sé exactamente ¿no? cómo va a ser la experiencia y cómo se puede enfocar, pero bueno, de entrada me parece también. O sea, yo funciono en varias organizaciones y posiblemente sí que se pueda enviar y luego pues, en la próxima reunión a lo mejor dedicar un poquito de tiempo para que cada cual hable ¿no? de, de, cómo la, de cómo ha visto la herramienta, de, cómo le, de qué le ha servido, de, en fin, de todo eso. Siempre Valle, Valle y cualquier otra persona, podéis contar con, con nosotros y con nosotras para... Para, si decidís trabajar con la herramienta, pues para que estemos presentes vía, bueno, si, si podemos estar presentes porque sea en Sevilla o por aquí cerca, bien, sino de manera telemática, ¿no? Y apoyar mm. la aplicación de la herramienta. Nosotros estaríamos encantados, encantados. A ver O sea, ¿habéis creado alguna, algo alrededor de la herramienta? Quiero decir, ¿alguna, ¿algún método? O sea, ¿habéis hecho, por ejemplo, talleres de, de, de huella mitológica, por ejemplo, no? No sé. A lo mejor se podría pensar en cómo organizar pues, un taller de huella mitológica, ¿no? A lo mejor con enviando previamente a los participantes para que se registren, que lo hagan y tal, y luego pues desarrollar una metodología para extraer todas las potencialidades de, de transformación que, que puede tener el, el no sé si me la, la, lo hemos hecho a modo de prueba. Y lo hemos uh -huh. hecho, como decía Damaris antes, con organizaciones hermanas de América Latina con las que trabajamos habitualmente, por, por ver también, como decía ella, la, la comprensión de la herramienta, no hecha por, por, bueno, había gente latinoamericana que participó en la creación de la herramienta, pero uh -huh. siempre eh, eh, viene bien una visión así más amplia desde fuera. ¿no? Entonces hemos hecho esas pruebas pero solo a modo de prueba. Esos talleres podríamos volver a hacerlo y, y de hecho eh, hemos pensado en algún momento, lo que pasa es que tenemos que cerrar esta fase para empezar a pensar en la siguiente, ¿no? Ya probablemente a partir de, de septiembre pod podríamos empezar a hacer esos talleres, ¿no? No sabemos si a demanda o si como oferta. Eh... Bueno, en cualquier caso, si nos lo pedís, lo podemos hacer. Al hilo de esto, antes lo ha mencionado Vicente, pero igual o, o, no sé, eh, igual no, no ha quedado claro. Eh, hemos hecho un vídeo tutorial en el que salimos además él y yo explicando un poco o intentando dar algunas claves para que el uso de esta herramienta sea un poquito más fácil. He intentado pegar el enlace muy, pero no sé qué pasa con el ordenador que va muy lento. Igual puedes tú. Eh, pegar en el chat el, este tutorial que tiene una duración de 8 minutos, no la hemos querido poner en esta sesión porque pensábamos que era excesiva, pero igual otro día cuando os apetezca investigar un poquillo más, pues podéis poneros el tutorial, que como buen tutorial pues va dando detalle paso a paso y bueno, creemos que es bastante eh, útil. Perdona, otra pregunta. El, el cortito que habéis hecho, uh, ¿ese se puede se puede utilizar, se puede difundir? ¿Dónde está? Uh, si, si en ese caso, ¿dónde, ¿dónde está el enlace? Porque me parece bastante, bueno, tiene mucho, mucho potencial educativo también. Eh, sí, ese está eh, abierto en YouTube. Mm, mira, si buscas. En, el, en nuestro canal. En el, nuestro canal de Solidaridad Internacional Andalucía. Por vale, el mito, vale. mito de la modernidad, vamos, es el único de animación, yo creo que hay y lo vas a encontrar fácil. El otro sí. también, el que, el que os digo del tutorial también, pero igualmente os lo, os lo os vamos a compartir para que lo tengáis más a mano. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. De acuerdo. El vídeo, del tutorial, a lo mejor podría ponerse en la web, ¿no? Que no lo he visto. El vídeo del tutorial, sí, es verdad. Lo que pasa es que ahora ten, en la propia web de la herramienta dicen, ¿no? Sí. Sí, es una... Sí, o sea, hay muchas pestañas de información, pero es verdad que eso lo tenemos pendiente. Sí, para tenerlo ahí, vamos, a la mano total. Sí, Silvia. Eh, vale, pues, no sé. ¿Alguien más te ah, creo que José Luis ha levantado la mano Sí, quería comentar un par de cosas vaya. Disculpa un segundo José Luis he, he, he podido poner en, en el chat el, el enlace al vídeo tutorial de la herramienta Ah, fenomenal De acuerdo Pongo también el, el enlace al vídeo corto, vale, al, al animado y, y, ya, y ya te dejo Vale, eh, vaya, yo ahora mismo no estoy participando en ninguna organización, eh, digamos, un poco por los temas que se han tratado y demás, ¿no? Pero creo que, que sí es positivo el hecho de que se pueda aplicar a otro tipo de organizaciones, ¿no? Entonces, yo creo que, que, en primer lugar, hay una, una pregunta que sí me preocupa, es, ¿una vez utilizando esta herramienta, los datos esos que se... E introduzcan dónde quedarían soportados esos, esos datos lo digo por, no por mí particularmente pero sí puede haber personas a los que le comenten la herramienta y diga bueno sí, pero yo ahí voy a meter datos o vamos a meter datos de mi organización hasta qué punto eh, dónde, dónde se soportan esos datos eh, ¿os anima alguno? los datos están en la base de datos de Solidaridad eh, Internacional Andalucía ahí, en el servidor ahí están los toda la base de datos con toda la información es decir que cada organización que se introduzca e introduzca sus datos se quedarían soportados por el servidor de SIDA porque claro, hace falta algún lugar donde todo el mundo pueda acceder informáticamente pueda acceder y donde la herramienta a su vez suministre datos globales, comparaciones con, con las respuestas individuales. Entonces, tiene que estar centralizada en algún lado. Sí, sí, sí. No me preocupa eso. Ya te digo que a nivel mío no me preocupa el introducir datos, lo digo por terceras personas, caso que me preguntaran, oye, sí, pero ¿y este dato dónde queda? dónde va? ¿Y quién? Por tener eh, capacidad de poder informar, ¿no? Eso por un lado. Y, y, y por otro lado, aunque hace años que yo participé en, en, en otra jornada sobre el tema del colazo y demás, y, y bueno, estoy retirado por una serie de circunstancias personales, pues, pero que valoro mucho y a, os agradezco como organización el que se cree una herramienta que puedan utilizarla otra serie de organizaciones que, que puedan recibir esa serie de datos de todo ese trabajo que habéis hecho, ¿no? Porque yo creo que hay muchas veces que somos muy muy para adentro si no yo hago una cosa y me lo quedo y esto es mío y lo hemos hecho nosotros aunque yo creo que todo trabajo que haga una organización así, como bien habéis dicho antes, pero que ha sido Sara, que es a nivel está soportado por dinero público también pues veo de, de valorar muy positivamente ¿no? simplemente eso gracias por, por el trabajo. ¿no? Tu, tu pregunta es muy importante y yo estaba ya un poco nervioso diciendo, un momento, esto tiene que ver también con la política de protección de datos, a ver si lo hemos cuidado, pero claro, tenemos ya tantas tantas reuniones y, y tantos pasos dados, y entonces, respondiéndote, he entrado en la página web y sí, he encontrado que está la política de protección de datos, etcétera. Cuando se facilita, cuando se va a registrar alguien, ¿no? Uh -huh. eh, porque si alguien entra y no deja huella, o sea, deja información pero nada personal, nada, nada que lo identifique, pues no hay problema pero si alguien va a introducir los datos de su organización eh, pues es verdad que esto ya es más delicado y si sí, hay una, un enlace pero bueno, todas las pantallas si no todas, pues prácticamente todas tienen un botón de información uh -huh. entonces en ese botón de información algunas veces hay enlaces o sea, dice, ¿a qué tienes una guía de la herramienta? por ejemplo porque ¿qué ocurre? Tenemos la experiencia, si damos toda la información en la misma página, la página no se acaba nunca. Yeah. Y, y estamos en una época en que una línea está bien, dos ya es mucho y tres es insoportable. ¿no? Con uh -huh. lo cual hay que ahorrar máxima cantidad de líneas. Y lo que se nos ocurrió es crear un botón, quiero saber algo más, pulso el botón y se me abre un texto más amplio. ¿no? Entonces, uh -huh. pulsando el botón de información... Eh, cuando toca algo, la política de protección de datos, aparece un enlace diciendo, tienes aquí la política de protección de datos. O sea que sí, que está... Ya estoy tranquilo, me había puesto no. nerviosa no, es Tranquilo claro. que sí, que sí. tenemos un enlace ahí con la, la información. Sí. Es que precisamente yo hace unos días he estado eh, moviéndome un poco en la, en la página de la EPD al objeto de, de recabar información un poco relacionada con esta organización, ¿no? Y entonces es un, una cosa que me preocupa y digo, bueno, pues lo voy a plantear antes de nada porque, mm, no sé, ¿no? yo al menos soy muy partidario que las organizaciones públicas, pues contra más abiertas y más claras seamos, mejor, ¿no? Y hay algunos que tenemos mucho en eh, la cosa esta de la competencia eh, capitalista que, que nos lleva a... Y Bueno, y van a saber, no van a saber, pero bueno, si precisamente de lo que se trata es eh, de compartir todo lo que se pueda, ¿no? para que otros y otras puedan hacer uso de esa experiencia o de esos conocimientos que, que tenemos o que hemos aportado, ¿no? como habéis hecho ustedes, claro. Vale, por mi parte. Sí, muchas gracias José Luis. Bueno, como te decía Vicente, nosotros en todo lo que tiene que ver con datos personales estamos sujetos a la ley, entonces, bueno, pues somos responsables de eso, entonces ya, ya guardamos cuidado de, de, no, de no difundir nada. Pero sí que es verdad que en relación a la, a la, a la pura información que tiene que ver eh, con en qué medida nuestros mitos, están arraigados en los procesos, ¿no? Eh, que, que información que recogemos a partir de las, del cuestionario y de las tarjetas, pues es, esa sí es una información que comentaba Vicente, si se puede disponer de ella a través de, del perfil de, de investigación. ¿no? Eh, pero tiene que ver más con, con la contribución a, al conocimiento eh, colectivo. Eh, no sé si alguien más quiere decir algo... Mm. Estamos ya un poco la cuenta atrás. Eh, nos, yo hablo, bueno, muy que hable él, pero yo creo que estamos contentas por. Bueno, o, obviamente ya se ha descolgado gente, pero bueno, eh, ha sido una sesión eh, mmm, bastante, con bastante participación. Es verdad que es un tema que, bueno, que. Mmm, Igual se nos ha hecho corta la parte del debate, pero bueno, está bien que nos quedemos con ganas porque así seguimos investigando y queriendo leer y estéis atentas a las actividades que vayamos lanzando. Así que no sé si Mois quieres añadir algo, Vicente. Nada, que un placer. Que está, que es una alegría ver siempre que está gente, que hay gente ahí a, a pie de cañón haciendo cosas. ¿no? Y bueno, Vicente, muchas gracias por, por, por prestarnos una tarde, que siempre andas con mucho lío y un gusto tenerte aquí. Bueno, yo eh, comentaros, recordar que este jueves tenemos otra sesión, un tema completamente distinto, es... Eh, sobre la Agenda 2030 en este contexto de crisis, es también a las cuatro y media. En la página web, si os, vais, si os vais a la página de Solidaridad Internacional Andalucía, a la parte de eventos, podéis encontrar el, el, el evento y el enlace para, para inscribiros y para entrar. ¿no? Y que además hemos organizado una jornada durante todo el mes de mayo, son seis webinares, eh, profundizando más aún en el tema de la crisis ecosocial en la que estamos y las posibles alternativas. ¿no? Son pues, seis webinares, de cuatro y media a seis y media como este, eh, y tenéis las fechas en, en, en nuestra página. Os voy a poner el enlace de la página de eventos porque ahí podéis encontrarlo todo. Y nada, agradeceros vuestra asistencia, que hayáis estado atentas y atentos y que espero que, que disfrutéis y, y os nos transforme la, no, no, no transforme la, la herramienta.